Los somieres de láminas están recomendados para colchones de espumación porque permiten aireación y ventilación continuamente. Este es el modelo 4030, fabricado con láminas de madera de 105 milímetros y estructura de acero. Puede llevar patas con ruedas o sin ruedas, lo que permite desplazarlo con comodidad.